Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a hablar con ICUSI y para eso hemos invitado a Leonardo a que nos cuente no solo quién es él, qué hace allá, sino qué hace ICUSI. Adelante Leonardo. Eh, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Eh, pues digamos que ICUSI es una compañía integradora de servicios de telecomunicaciones. Nosotros nos dedicamos a trabajar con tecnología tecnología a nivel de conectividad. Eh, mi rol acá en ICUSI, yo soy gerente de cuenta para el sector bancario, ¿sí? Y pues mi rol acá es encontrar nuevas oportunidades, eh, digámoslo, o desarrollar negocios interesantes para los clientes en banca que posicionen mejor el mercado de cada uno de ellos, ¿no? Básicamente buenísimo, es. buenísimo. Bueno, y cuénteme cómo ICUSI ha transformado las redes de conectividad. Pues bueno, digamos que nosotros hemos venido trabajando ya de unos años para acá de una manera muy, digámoslo así, diferente. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a ver las redes, eh, algo que de pronto vamos a tocar en un punto más adelante, y es ver cómo se transforman las redes normales de telecomunicaciones en redes basadas en la intención. Entonces, basado en ese tipo de conceptos que miraremos ahorita, pues hemos encontrado cómo, cómo los clientes han beneficiado de ese nuevo tipo o ese nuevo concepto de ver las redes de comunicaciones para sacarle mejor provecho tanto su cliente interno como el cliente final, que pues son los, los usuarios de la banca. no Leonardo, hay algo que, que básicamente a todo el mundo eh, llega a generarle dudas, y es, ¿qué es eso de las redes de intención? Eh, las redes basadas en la intención eh, es... O el concepto parte de, de hace muchos años cuando empezó el negocio de las telecomunicaciones y, y el negocio de las redes. Las redes estaban limitadas y básicamente lo que teníamos que hacer nosotros era acoplar nuestras empresas a cómo funcionaba una red. Digamos que eh, muchas veces nosotros trabajábamos con nuestros clientes internos, usuarios finales, diciéndoles si la red lo permite, eh, yo lo puedo hacer. Si sí, no, pues básicamente pues, el requerimiento no, no es posible. ¿Qué pasa ahora? Digamos que ahora hay muchas más integraciones, hay muchos más desarrollos, hay eh, APIs abiertas. APIs un mundo que, que revolucionó muchos frentes, incluyendo el frente de las telecomunicaciones y el networking, que permiten que yo entienda un poco más el negocio y más bien hago que las redes funcionen enfocados en un propósito que tenga el cliente, porque no es lo mismo que través de una red de banca o más bien no es lo mismo que dentro de un banco, por ejemplo, yo tenga eh, los mismos requerimientos desde un área de marketing, desde un área de compras o desde un área, digamos, de tecnología. No es lo mismo. Son propósitos distintos, pero la red sigue siendo la misma. Entonces yo tengo que hacer que la red se enfoque teniendo en cuenta los roles que tiene cada una de las personas en una organización. Sí. Entonces, la intención va cambiando dependiendo del tipo de rol de persona con la que nosotros estemos dialogando. Entonces, yo tengo que hacer es que la red se acople a mejores tiempos de entrega, a mejores anchos de banda, a mejores temas de calidad de servicio basado en una aplicación, porque realmente las aplicaciones son distintas. No es lo mismo que una persona que esté trabajando eh, de manera de marketing digital acceda a redes sociales a que una persona, digamos, de tecnología simplemente acceda a la administración de una red o que un usuario eh, tenga un tema de utilizar una banca móvil o, o una banca online, que pues digamos son distintas eh, hasta cierto punto. Entonces yo tengo que enfocar los esfuerzos dependiendo del rol que tenga la persona dentro de la red. Ahí entonces es donde yo capturo la intención de la persona entonces, y la puedo traducir en lo que yo configuro dentro de una red. Entonces cambia mucho el concepto, hay redes ya virtualizadas en donde yo puedo tener el mismo, eh, la misma infraestructura, por decirlo de alguna manera, y puedo utilizarla para diferentes propósitos. Entonces ya la red es dinámica, ya no es estática, y pues todo eso se va configurando en cada cliente basado en la intención que tenga cada cliente con su red, por eso es una red basada en la intención. Leonardo, ¿podríamos decir así en palabras simples que la red se ajusta a las necesidades del usuario y no al revés? Es de esa manera. Antes era al revés, como tú lo dices. Antes el usuario tenía que ajustarse a la red, ahora la red se ajusta al usuario, sí. Entonces nosotros manejamos conceptos de movilidad que son demasiado importantes y la movilidad está basada en el usuario. O sea, realmente acá, acá, hay, acá hay un tema que es demasiado importante y, y hay que aclararlo porque, porque siempre una red de la mano va eh, trabajando con la seguridad. Entonces digamos, entre yo más permisos le da a la red o más permisiva hacia la red, yo tengo que empezar a trabajar niveles de seguridad. Pues porque realmente una red lo que busca es conectividad. Entonces yo conecto usuarios con aplicaciones. Básicamente eso es lo que hacemos aquí. Yo tengo una aplicación específica y tengo un usuario que quiere conectarse a una aplicación. No importa si está en la nube, no importa si está en un data center en premisas del cliente. O sea, digamos que ya todo está en todas partes. Entonces yo necesito que el usuario se mueva. Ya hay usuarios que están trabajando en la casa, otros que están en la oficina, otros que están unos días en la casa, otros en la oficina. Unas personas que se conectan desde su celular hacia una aplicación de banca móvil, por ejemplo, entonces, o temas de e-commerce. Entonces, yo tengo que empezar a colocar seguridad en varias partes dependiendo de la movilidad que tenga. Entonces, sí se ajusta mucho eh, la red a la necesidad del usuario, pero también lo hacemos de manera segura. Digamos que eso es como clave importante. ahí Bueno, Leonardo, una pregunta obligada acá es, ¿qué sector cree usted que es el que más se ha beneficiado de estas redes basadas en la, en la intención? Pues digamos lo que eh, para nosotros eh, más que un, que un sector se haya beneficiado es que realmente pues eh, lo que pasó ahorita en esos últimos dos años lo que hizo fue que se aceleró la transformación digital de cualquier tipo de negocio. O sea, digamos lo que eh, lo estamos viendo ahorita en los días sin IVA, eh, el primer día sin IVA creo que se aglomeró un montón de personas a poder comprar ayer que tuvimos uno, eh, no estaba tan lleno porque realmente de manera digital ya la gente está viendo que existen más posibilidades. Para mí todos los sectores tuviesen, tuvieron un cambio, todos los sectores mejoraron, en todos eh, nos adaptamos, entonces... Para mí, el que tomó la decisión de, de transformar digitalmente fue el usuario final. O sea, realmente él empezó a consumir de cierta manera. Y los que más se beneficiaron eran los que ya traen una ruta o un adelanto en esa transformación. Entonces, hubo unos que estaban al 50, 60% de la transformación digital. Entonces, ellos de alguna manera se acloparon más rápido. Hubo otros que hasta ahora estaban empezando, otros que ni siquiera lo habían visto, que les costó un poquito. Entonces, para mí, muchos nos beneficiamos del tema. Eh, pero eh, digamos que la carrera para todos no inició en el mismo punto cuando pasamos como a este modelo híbrido, ¿no? Entonces, es depende. Pero totalmente de acuerdo, Leonardo. Este día si sí, no bueno, vimos los 130 mil turnos antes que yo pudiera o sea, hacer una compra. Así es, tal cual. Sí, cambió bueno. mucho. Se adelantó mucho. O sea, pues para mí, realmente, esto que pasó es una de las demostraciones de por qué una red tiene que estar basada en la intención. O sea, ayer hubo un pico, de muchos usuarios haciendo transaccionalidad, muchos, pero no sufrieron, digamos, las plataformas digitales tanto como en otras ocasiones pasa. Entonces ahí yo lo que me doy cuenta es que en un día como ayer la red se transforma para poder recibir tantos tarjetavientes, por ejemplo, ¿cierto? Eh, por decirlo de alguna manera, para poder utilizar todos los recursos que tenemos de una red para, para algo específico, la intención cuál era, poder brindar un servicio mayor calidad para el usuario final. Posiblemente hoy ya no lo es tanto. Entonces, los mismos recursos que tenemos se transforman para darle a otro foco eh, la mayor permitividad dentro de la red. Entonces, si nos damos cuenta, dependiendo de lo que nosotros queremos ofrecer, la red puede cambiar. ¿no? Entonces, aquí se empieza a notar un poquito que ya estamos más preparados. ¿no? realmente Bueno, Leonardo, y, y hablando de preparación y de seguridad, me gustaría saber qué nivel de seguridad le da a los usuarios este tipo de redes basadas en la intención. Ok, eh, digamos que eso es un reto importante porque cuando nosotros trabajamos las redes la red basadas en la intención o trabajamos también otro concepto que son las redes basadas en la identidad, eh, lo que hacemos nosotros es empezar a, a otorgar niveles de servicio dependiendo de la seguridad que pueda tener cada usuario, cada rol. Antes, eh, para los que son eh, algo conocer de tecnología, todas las redes vienen con temas de seguridad basados en un tema que es la dirección IP. Entonces, yo a esa dirección IP le coloco seguridad para poderla mantener controlada dentro de mi red. Ahorita estamos trabajando permisos de seguridad basados es en el usuario como tal, en el nombre del usuario. ¿sí? Dependiendo si es interno o externo, y estamos trabajando a nivel de seguridad también en las aplicaciones de nuestro data center. Entonces, digamos que si sí, tenemos la capacidad de hacer eh, un mapeo, entre lo que es el usuario como tal o la aplicación y podemos aplicar diferentes tipos de seguridad, podemos empezar a tener seguridad en cualquier parte porque la seguridad se tiene que mover con el usuario, se tiene que mover con la aplicación, se tiene que poder por todas partes. Aquí hay un concepto, eh, hay conceptos de SASE que es, hemos estado mirando recientemente eh, para temas de seguridad en nube que son demasiado importantes, estamos viendo temas de seguridad que se llaman micro segmentación eh, para yo poder eh, poner reglas, digamos Tan, tan específicas como yo necesite y no de pronto un gran segmento. Entonces, pienso que sí ya existen los controles, ya existe la manera de poder colocar certificados digitales, por ejemplo, existe la manera de poder yo no tener seguridad basada en un direccionamiento IP, creo que les contaba hace un rato, eh, podemos colocar seguridad en diferentes tipos de, de la organización sis nube o premisas. Y lo más importante es que las podemos empezar a controlar desde un único punto, porque ese es el otro reto. Entre más sitios yo quiera desplegar mis servicios y entre más puntos tenga, temas de multinube, temas de multinube entiendes y también eh, data centers privados de, de, de los usuarios de las compañías, eh, necesito colocar seguridad en cada uno. Y es demasiado complejo yo empezar a administrar la seguridad en cada uno de esos puntos de manera independiente, entonces ya empiezan a salir soluciones o empiezan a aparecer soluciones que nos permiten hacer uso de esa seguridad de manera centralizada. Sí, pues sí ayuda mucho porque yo ahora desde un único punto, entendiendo cómo funciona toda la red, puedo aplicar niveles de seguridad dependiendo de donde se encuentre. Entonces ya está la versatilidad para poder lograrlo. Perfecto Leonardo, muchas gracias por su tiempo y por compartir ese conocimiento que tiene con la audiencia etcétera y recuerde que lo esperamos tecetrac.oo No, claro que sí, muchas gracias a ustedes y pues aquí en Icuse también los esperamos, digamos que pues somos un aliado estratégico de varios fabricantes en donde nosotros podemos trabajar eh, de manera a bordo con ustedes, eh, tenemos temas de probabilidad, tenemos temas de seguridad importantes de redes basadas en la intención data center, donde podemos aportar demasiado. Mil gracias por el tiempo y que esté muy bien, que tenga un muy buen día. Perfecto, gracias. Hasta luego. Vale, hasta luego.